Queridas amigas, aquí en nuestra segunda clase de nuestro nievecito, en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, vamos a terminar con nuestra clase del nievecito. Ya en la clase anterior habíamos hecho todo, costura todo, ya habíamos llenado el cuerpo de nuestro nievecito entonces ahora nos toca quédate un ratito por aquí ahora nos toca hacer el relleno de la cabeza y los brazos no de la cabeza y los brazos habíamos dicho que teníamos que hacer la abertura por la parte de atrás Inclusive ya habíamos hecho nuestras marcas, todas esas cosas, ¿no? Entonces, sencillamente, damos la vuelta, revisamos bien, jalamos bien, para que las costuras queden bien, ¿no? Para que las costuras se abran bien y queden bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es rellenar la cabeza. Vamos a hacer rellenar la cabeza. ¿Dónde se quedó mi napa? Mi napa se quedó por acá. A ver, vamos a traer nuestra napa. Cosas que suceden. A ver, agarramos, ya saben, amigas lindas, un buen... una buena cantidad de napa, ¿no? Una buena cantidad de napa y sencillamente damos vamos rellenando dando vueltas dando vueltas y jalando con los dedos no jalando con los dedos para que se vaya acomodando la napa seguimos dando vueltas acuérdense dando vueltas y con nuestros dedos con nuestros estos dos dedos de aquí sencillamente vamos dando vueltas y Metiendo la napa Ustedes lo hacen con tranquilidad en su casa ¿No? Con tranquilidad Van dando vueltas Y van jalando para acomodar ¿No? Con sus dos dedos y se ayudan con los otros Dos dedos y se ayudan con los otros Así poco a poco Dando vueltas, jalando ¿No? Jalando y acomodando Jalando y acomodando Miren ustedes cómo va quedando y acomodando esto tiene que quedar así de esta manera no tiene que quedar así de esta manera luego vamos a coser esta parte de acá acá yo ya separé lo que es los ojos y la boca no tiene que quedar así luego vamos a ir ya tenemos la cabeza luego vamos a rellenar los bracitos Aquí en los bracitos, primero vamos a tomar una, una napa no muy grande y llevarlo con los dedos igualito hasta abajo. ¿no? Hasta abajo se ayudan con los dedos o si no, como yo siempre les digo, con un palito háganse un palito de madera en la cual la punta lo ponen un poquito más delgada y eso les va a ayudar ¿no? ustedes así luego rellenan lo demás ¿no? acá ya lo tenemos lleno ambos y ahora lo que vamos a hacer es vamos a coser vamos a coser con nuestro hilo, ya saben ustedes, con nuestro hilo de coser jean. El hilo de coser jean que viene en todos los colores, en esta oportunidad estamos utilizando blanco. Este es hilo grueso de coser jean, ojo, es hilo grueso de coser jean, así se llama. Si no encuentran el hilo grueso de coser jean, Ustedes pueden hacer con el hilo perlé, el hilo de coser o bordar, ¿no? El hilo de coser, perdón, el hilo de tejer o bordar. El más delgadito. El más delgadito utilizan ustedes. Lo pueden hacer de uno o de dos. Este hilo es bien fuerte. Entonces, vamos a empezar con las manitos. Las manitos la tenemos que coser así. De este lado, así. Entonces, lo primero que hacemos es cerramos la parte de aquí. Vamos con la parte de adentro. Metemos esta parte hacia adentro y siempre hacemos nuestra pequeña lazada para que no se salga el hilo hacemos nuestra lazada se quedó el ya ven ustedes ahora sí entonces ahora lo único que vamos a hacer es Coser así de esta manera, ambos, cosemos de esta manera, ambos, todo se queda en el camino. Cosemos, miren ustedes, metemos acá, cosemos, damos la vuelta. vamos a coser acá para que se pierda escondemos la costura con la punta de la aguja escondemos la costura para que quede un tipo invisible ¿no? sencillamente aquí y cerramos damos la vuelta damos la lazada cerramos y vamos hacia adentro para esconder el hilo y poder cortarlo igual hacemos con el otro el otro y el otro Aquí se nos quedó un pedazo de hilo. Después lo escondemos al momento de coser. Al momento de coserlo en el muñeco, lo vamos a esconder. Vamos a hacer rápido, porque si no, nos gana la hora. Nos gana la hora y no, no tenemos mucho tiempo para poder grabar. Entonces, siempre damos la pequeña lazada entonces, ahora sí. Entonces damos la vuelta, damos la otra vuelta. Metemos aquí. Metemos aquí. Damos la vuelta y la otra vuelta miren ustedes, esta vez ya lo hemos hecho más rápido pero ustedes ya en su casa lo hacen con tranquilidad bonito que no quede ningún espacio damos aquí atrás damos la lazada damos la lazada metemos hacia adentro y cortamos, ¿no? ya no queda ningún hilo fuera. Entonces, este hilo se va a perder. Miren, ustedes ves, ya está. Ahora vamos a coser el cuerpo como cosemos el cuerpo. Sencillamente, esto vamos a esto sí lo vamos a redondear todito. Entonces, hacemos nuestro nudo, hacemos nuestro nudito. Hacemos nuestro nudito, queridas amigas. Siempre hacemos la lazada, ya saben ustedes. La lazada, y acá sencillamente vamos a ir dando vueltas como si estuviéramos hilvanando, ¿no? Como si estuviéramos hilvanando. Damos la vuelta, la vuelta, la vuelta damos la vuelta queridas amigas miren ustedes damos la vuelta y vamos jalando igual damos la vuelta la vuelta, la vuelta esto a diferencia del otro que nos quedó recto esto de acá nos tiene que quedar redondito no miren ustedes redondito entonces de aquí sencillamente vamos a jalar miren ustedes vamos a jalar y ya queda redondo miren ustedes quedó redondito y sencillamente para cerrar sencillamente hacen una lazada una lazada hacen ustedes para cerrar otra lazada no hacen acá un, una lazada acá se enredó un poquito el hilo siempre sucede cositas ven ustedes que acá el hilo se se quedó entonces sencillamente vamos a jalar poquito, poquito, poquito, poquito y ya, ya quedó ya saben ustedes para esconder el hilo sencillamente vamos Aquí, y cortamos ahora para hacer el cuerpecito sencillamente vamos a hacer lo siguiente miren ustedes agarramos agarramos acá a esta altura y sencillamente vamos a agarrar el hilo Miramos un poquito más. Miren ustedes, miren lo que estamos haciendo. ¿eh? Sencillamente miramos, ¿no? Jalamos un poquito. Jalamos un poquito. Y sencillamente vamos a agarrar el hilo. Sencillamente vamos a agarrar el hilo y vamos a vamos a hacer esto. Ahí le sacamos el cuerpito a nuestro nievecito, ¿no? Y vamos a amarrar si quiere le damos otra vueltita. Si quiere le damos otra vueltita. a amarrar sencillamente así cortamos y ahora esto lo vamos a ir aquí y entonces aquí ya queda dos cuerpecitos no ustedes con tranquilidad en su casa si quieren le dan un poquito más arriba un poquito más abajo como deseen, amigas lindas. Entonces, miren ustedes, ahí se va a sentar. Miren ustedes. Aquí vamos a poner los bracitos. Vamos a poner los bracitos acá a los costados. Ambos bracitos. Miren ustedes. Entonces ya quedó el cuerpecito con, con las manos, ¿no? Ahora vamos a, vamos a hacer la cabecita. Vamos a primero a cerrar la cabeza para poder hacer, vamos a poder hacer la cabecita, ¿no? Vamos a poder hacer, cerrar la cabecita para poder hacerla. Entonces, amigas lindas, aquí en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, Siempre enseñamos de una forma fácil, práctica y sencilla para que todas ustedes lo puedan hacer con mucha facilidad. Le explicamos todos los detalles paso a paso. Ya les he dicho que tenemos muchísimas clases. Muchísimas, muchísimas, muchísimas clases. Muchísimos proyectos. Pueden ustedes visitarnos en el Rincón de Ana María. Tenemos cursos, duendes, noeles, noelas, renos. Muchas clases, amigas lindas. Siempre hacemos, continuamente hacemos ofertas, así que estén atentas. Entonces, sencillamente esto de acá, sencillamente lo vamos a cerrar. ¿Cómo lo vamos a cerrar? De esta manera. No se olviden de hacer la lazada. Esta es la parte de atrás, ¿no? No se preocupen, este, si no le sale bien la costura invisible, no se preocupen porque esto lo va a tapar el gorrito. Si estuviera, si fuera calvo, si estuviera abierto, ahí sí nos tenemos que preocupar en hacer una costura perfecta, ¿no? Pero acá sencillamente hacemos lo siguiente. Damos aquí. después acá abajo aquí arriba miren ustedes abajo y van jalando miren ustedes amigas como se cierra sencillamente van acá arriba Aquí abajo. Y van jalando, ¿no? Como les digo, no importa que no quede perfecto. ¿Por qué? Porque esto lo va a tapar el gorrito. Uno arriba, uno abajo. Así. Es la costura invisible, ¿no? La costura... Pero acá lo estamos haciendo con largos, ¿no? Esto lo debemos, si es para otro tipo de costura que se ve, ¿no? Por ejemplo, que va a quedar, que no va a tener nada. Ningún este. Miren ustedes. Miren ustedes, bonito. Esto. Debemos hacerlo. Delgadito, delgadito, delgadito. Entonces, miren ustedes, ya quedó. Sencillamente va a quedar así. Como les digo, no importa que no haya quedado a la perfección, porque esto lo va a tapar el gorrito. no Esto lo va a tapar el gorrito, entonces ya no se preocupen tanto porque quede perfecto. sino si es para otro proyecto, ¿no? que quede la cabeza abierta, Hacen los pasos más pequeñitos, ¿no? Más pequeñito arriba, más pequeñito. Van jalando poquito a poquito, poquito a poquito. Entonces, miren, amigas, cómo queda. Sencillamente vamos... A ordenar. Mover bonito. Va a quedar así acomodamos y así queda nuestra cabecita queda nuestra cabecita ya queda nuestro cuerpo quedan nuestros nuestros bracitos ¿no? en la próxima clase vamos a hacer las facciones de la carita y vamos a hacer el gorrito vamos a terminar todo nuestro nuestro nuevecito entonces amigas este ha sido la clase del día de hoy. Mañana terminamos nuestro nievecito. Aquí en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, hemos terminado nuestra segunda clase de nuestro nievecito. Hasta mañana, chicas.